Likes para un preguntas y respuestas más 18 25.000 likes Hola Brutu Family, bienvenidos a mi canal Y si no me conoces, aquí tienes mi querido Instagram ¿Qué, qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a hacer un preguntas y respuestas con Joel Con mi crush, con mi boyfriend A presentarlo En 3, 2, 1 ¡Damos paso a la estrella del programa! <risas> que la va a tener que regalar Unos cantos Vamos a contestar unas cuantas preguntitas que me habéis puesto por Instagram. He elegido las más repetitivas, las más interesantes. Algunos hasta una... algunas salseantes porque en la miniatura tienen que aparecer algunas salseantes. A mí no. Y si te digo que el 80% eran más 18, yo aquí estoy para pedir una cifra de likes. Para un preguntas y respuestas, Olima 18. Sí. 25.000 likes. Teniendo en cuenta de que mi canal últimamente va como la mierda y no llegamos ni a las 10.000 visitas, pues al menos hay que conseguir más de 25.000 visitas, asegura. Si veis que hablamos un poco raro... Que los dos llevamos en la para transparente Así que nada, vamos a dar paso a las preguntas El vídeo ya lo tenemos grabado, es un vídeo que creo que os va a volar mucho Las preguntas también, las respuestas, todo Así que esperamos que lo disfrutéis Y damos paso a la primera pregunta ¿Cuántos años lleváis juntos? Dos años y casi nueve meses, creo ya Sí, dentro de cuatro días Hacemos un año y nueve meses el 25 de julio del 2018 Fue el día que empezamos a salir, así que el 25 de julio Haremos tres años ¿Quién estuvo interesado antes? Yo ¿Tú? Yo, yo, yo ¿Tú? Antes de que nos conociéramos Es verdad Eso creo que si sí, lo sí. contamos en, en el vídeo de nuestra practicado. historia Básicamente yo estaba con una persona saliendo antes de estar con ella Con su ex Hola, Yo estaba con una personita antes de estar con ella y. Te queremos historia de su mejor amiga que compartió un vídeo de ella y entonces me metí a verla y dije, anda, qué chica buena, me gustaría en un futuro estar con una persona así. Imagínate que tú estás con una persona pensando en ojalá en un futuro estar con otra. ¿Y si okay, te pasa sí. eso conmigo? De momento no me ha pasado. Y espero que no te pase. <risa> <risa> Qué silencio Pues ahí estuvo interesado él Pero realmente después cuando ya nos conocimos el videoclip La que más estuvo interesada fui yo Porque te caí mal ya. ¿Vuestra relación es de comunicación total o a medio? Respondemos a veces vale. Una, dos, tres Total, total. Porque en una relación se basa en la, en la comunicación sobre todo Quiero decir confianza, que aparte, pero también en la comunicación La confianza llega después de la comunicación Una vez que tú comunicas a otra persona va a confiar en ti o no Si no lo comunicas, va a confiar en ti y luego se la vas a clavar O si se lo comunicas y no le mola, pues no va a confiar en ti Gran filósofo El misterio elity. ¿Os costó mantener una relación sana? Sí que Tuviste que dejarme <risa> He cogido esta pregunta para deciros Tranquilos que haré un vídeo exclusivo Con él tips que nosotros recopilemos Para mantener una relación sana, bonita, duradera En las peleas, ¿quién perdona primero a quién? Os quiero Eh... Um... ¿A, ver qué dices tú? a ver, que la leo otra vez ¿Quién perdona primero a quién? Yo Pues el que primero perdona soy yo Porque a mí los enfados me duran nada y menos A mí también Sí, me Pones 33 Es que sabes tú lo que pasa Que yo me enfado te enfadas Recapacito ¿Y tu, tu orgullo no te deja? Sí En mi otra dimensión Y no somos felices ya Ya estábamos Sí Pero también hay que decir Que je, no nos peleamos apenas En plan Si nos peleamos después A ver quién pone la lavadora ¿Haríais un tío? Una Dos Y tres no. Sí No sabía <risa> Sabía que iba a hacer la coña <risa> No, no, no No, digo yo Que sí, que sí queríamos un... <risa> en nuestro caso, no Creemos que todavía nos quedan muchas cosas por experimentar juntos Antes de empezar a experimentar con otra persona O eres muy abierto de mente O eso no va a ser una buena experiencia Yo ya creo que, que soy abierta Nosotros de mente Pero no tanto como mente, para... Claro, pero hasta ese punto no Había que a lo mejor que no se descarta, eh, pero de momento El dejarlo fortaleció vuestra relación después Seis sí sí Sí, fortaleció mucho más, es decir, yo creo que marcó un antes y un después. La verdad es que el dejarlo fue la mejor decisión que pudimos tener a la vez que la peor, obviamente, pero ese tiempo que no estuvimos juntos, fueron tres semanas más o menos, nos sirvieron para darnos cuenta de los errores que habíamos cometido en la relación y no volver a cometerlos. Y también si os surge la duda de que por qué lo dejamos, que también hay gente todavía que a día de hoy lo sigue preguntando, que es normal porque el vídeo está borrado, bueno, no está borrado, está tan oculto, que podíamos hacer un vídeo reaccionando a este vídeo. No. El por qué lo dejamos era porque nuestra relación estaba empezando a ser tóxica, tóxica. y llevábamos un año muy bonito y antes de seguir así, así, así tóxico, tóxico. Nieve, ¿eh? luego, que nos costara mucho dejarlo y acabar con un mal recuerdo de la relación, pues preferimos cortar por los años. Lo hicimos muy bien, la verdad. ¿Por qué decidisteis volver después de dejarlo si nos dijisteis que no creíais que volveríais? Después de dejarlo, no cometíamos los errores en momentos que antes sí que hubiésemos cometido esos errores. Entonces nos dimos cuenta de que la relación como que estaba sanando. Nosotros, pues, nos empezamos a entender otra vez igual que antes. Pues ahí nos dimos cuenta de que queríamos volver a intentar. ¿Y, ¿Y tú? ¿Por qué volviste conmigo tú? Porque me Estoy muy bien ¿Amor? <risa> Que me di cuenta de que se estaban solucionando todas las cosas que antes cometías o sea... estaba viendo súper madura, ¿no? Después de tres semanas ¿Alguna vez habéis pensado en otra persona mientras salíais? No ¿No crees que sois muy jóvenes para vivir juntos? No sabía que irse a vivir juntos con tu pareja tenía una edad Hay una edad estipulada para irse a vivir con una pareja que es a los 26 Tú estás con tu pareja estable, tienes un trabajo estable y tenéis todo estable Si os apetece a los dos, hacedlo ¿Por qué no? O sea, la vida es muy corta, te puedes morir mañana y te vas a repetir Pues haced lo que os salga del rabo y del chisle. ¿Cómo fue vuestro primer beso detallado? Tengo curiosidad Nuestro primer beso Es que esto también lo hemos explicado Yo iba a un cumpleaños y ella estaba de... como de escapada del trabajo Casualidad pillamos, que fuimos no, al también. mismo sitio, a un sitio que yo era la primera vez que iba ahí Y yo también Y coincidimos Justo coincidimos en el mismo sitio Pues nos fuimos a un banco y estábamos, estábamos hablando, hablando Y ella me dijo... Yo estaba hablando un montón y él dije, dijo joder cállate. cállate Y yo le dije cállame ¿En cuántas casas habéis vivido juntos? <risa> 3. ¿Mudado? 6. ¿Mudado en ella? Sí, pero he estado juntos un montón Para, He ido 3. en tres, pero apartamentos alquilados, no, 4. hoteles 4. y todo Porque yo estuve un mes en tu casa Bueno, sí, en mi casa estuvo 4. un mes cuando trabajábamos juntos De gorilla. Pero... anda que no me la sé ¿Alguna vez han pensado en dejarlo todo después de su separación? No ¿Haríais un hábito con Mosto papi? Sí a mí me daría igual Sí, en plan así En plan sí a mí, me, sí, da a mí me daría igual Ya está, y cortas la respuesta ¿Qué quieres que diga? En plan, habría que verlo Habría que verlo, depende de los likes que tenga este vídeo <risa> esto yo creo que nos va a llamar a nosotros sí. Porque no, creo que no estamos en el nivel Yo habría que ver, si es en pareja, sí. si es por separado a Yo ver, sola claro, no claro. lo haría Pero por juntos es como que nos resguardamos Como que Sabes cuando el otro no quiere contestar algo y tú le pisas le Hay contesta? complicidad ¿Os gustaría optar a otro perrito o perrita? ¿Sí? Pero, pero no, no. Sí, sí, que nos gustaría si tuviésemos una, una casa en condiciones De que sepamos que a ningún animal le va a faltar de nada Pero, pero no. no No tendríamos, o sea, ahora mismo ¿Tres? No Totalmente Que también no. dijimos eso Una semana antes de decidí tener a Neo, también te digo Neo vino de rebote Vino de casualidad Un condón pinchado ¿Trabajáis en algo más aparte de redes? No no Yo antes trabajaba haciendo videoclips Pero la ya no Y luego videoclips y redes Y luego y redes. redes Mientras dure, pues hay que disfrutar y aprovechar ¿Os haríais un tatu juntos? Sí, pero me lo haría rollo en un viaje especial. Claro, de esto que gente. te tatúas... De... No. En plan, que nos vamos a, yo qué sé, a Ibiza. Pues en Ibiza hacernos un tatuaje. ¿Sabes? Y recordar que ese tatuaje te lo hiciste no sé dónde más. Con la zorra que me puso los cuernos con... ¿Cuántas veces lo hacéis por semana? Una salseante, venga. Si llega a una... Sinceramente, es una vez... Dos, si sí, nos pilla muy bien A mí me gustaría más A él, el, el triple de más Porque él es el que siempre está activo A ti te activo. gustaría más A mí me gustaría más, amor Simplemente me da mucha aprecia lo que es el principio Porque por a qué? mí, porque amor Yo no me tomo la cabeza y no ¿Os costó mucho ir a vivir juntos, tipo tomar la decisión? Prácticamente nada Cero nos dijeron, no, es que nos tenéis esta oportunidad Esta casa para ti, para Joel y para dos personas más ¿En Barcelona te apañas Pues sí. sí, pagando una miseria que pagábamos pues sí, es que esas oportunidades se aprovechan Nueve meses viviendo en Barcelona ¿Cómo es convivir juntos con dos perros? Divertido, sí. a y la estresante. vez estresante y ya está Y a la vez que, pues, nos paran en varias cosas Yo es que lo estuve pensando el otro día Y yo no me imagino A la día de hoy, si no tuviésemos ningún perro No me imaginaría en, él en una habitación haciendo directo Y yo editando en otra Sería como todo muy muerto, ¿sabes? O sea, yeah. como que dan un poquito la vidilla a la casa Si estuvieran que dar una advertencia sobre el otro antes de ser pareja ¿Cuál sería? A mí me dirían Lleva cuidado que se enfada mucho Me pico un poco Me pico, eh, eh, me eres, pico internamente de sí. no, no de pelea, de discutir Pero sí de enfadarte Sí De que te mosqueas ¡Que e sí! <risa> Y a mí pues eh, me gustaría que hubiesen advertido de Lleva cuidado que a este chico le vas a tener muchas veces que meter cizaña Con el tema de la limpieza sobre todo ¿Cuál es vuestro plan de futuro cercano? Nos gustaría mudarnos a esto ya parece una prank, chicos, en plan, de verdad, nosotros no alquilamos vacacionalmente, nosotros alquilamos para vivir, pero es que siempre acaban habiendo complicaciones. Nos gustaría mudarnos a una casa más grande, más barata, obviamente, porque en esto pagamos un pastón. y luego más planes de futuro es, básicamente, seguir pudiendo trabajar de esto, sacar varios proyectos a la luz y seguir juntos, obviamente, en todos los procesos. ¿Alguno ha sido infiel? Si es así, ¿cómo lo solucionasteis? No, no, nunca hemos sido infieles y tampoco creo que lo seamos a este paso ya que nos contamos todo que antes de ser infiel nos dejamos Es muy difícil y más cuando llevas tantos años se te hace más difícil el plan Como o, vida, o sea, yo cada día encuentro claro. nuevas cosas en él imagínate Encontrar todo lo que tiene él en otra persona De Incluso primera. mejor, o sea ¿En qué se basa vuestra relación? Confianza Comunicación Lealtad Y divertirnos Y respeto Libertad, Por fin, libertad Somos saludos. libres Tenemos nuestro espacio cuando lo necesitamos y todo. ¿Habéis discutido alguna vez que habéis pensado en volver a dejar? Oh, estáis muy bien. Bueno, esto se asocia un poco a la que hemos contestado antes, pero no. que nunca hemos discutido de decir es que al final te voy a acabar dejando. No, eso está por no ha habido cabeza. ninguna pela tan gorda Ya hace casi un año y medio que volvimos. ¿Tienen algún significado el nombre de tus perritos? Sí, dos. con nosotros, porque como los perros son de los dos, Luna es por nuestra historia con la Luna, el crecimiento de la Luna, el crash, todo eso. La Luna tiene un significado brutal y para nosotros. Neo, que te raya como una pelota. Vale. Neo, que es el cambio de letras One The Movie, que es donde nos conocimos En el rodaje del videoclip, del de, videoclip de, Kikeo? de Kikeo En vez de llamarse One, le dije ¿Por qué no lo llamamos Neo? Incluso, sabes que unos seguidores han puesto a su perro Neo por el nuestro? Sí. Te lo juro, me quedé flipando el otro día Increíble, gente ¿Tienen todavía la química que tenían al principio de la relación? Sí Sí, incluso mejor, por la confianza sí. Y el irnos a vivir juntos fortaleció más la química Si por algún motivo lo dejarais, ¿quién se quedaría con los perros? Si yo me voy y tú te vas ¿Con quién se queda el perro? Ya lo he leído, no falta que lo Ah, bueno, es una canción. Nos quedaríamos, depende de la situación económica, de ese momento y de la situación claro, La situación personal, pero haríamos visitas. Pero vamos, que es dependiendo de nuestra situación y de lo que necesite el perro eh, de sus necesidades básicas. Y la verdad es que es una pregunta que nunca hemos dicho ah, pues yo me quedaría tal, tú te querías tal por esto, en plan, en algo que tengo súper claro y tal, porque es que no, no pensamos... Exacto, en plan, no pensamos en que lo vayamos claro. a dejar, entonces, pero si se da el caso espero que no y ojalá que no y tiene pinta de que no pues ya lo veremos pero vamos que no habrá ningún problema a día de hoy crees que estáis en la relación por compromiso o por amor por amor por 100%. amor por, por compromiso, compromiso lo dejo de estar perdiendo el tiempo y hacer a la otra persona perder el tiempo ilusiones etcétera corta siempre que pienses en, la, en algo negativo acorde a tu pareja pues, déjala en pues serio porque al cabo del o sea, tiempo se va a hacer eso muy gordo y vais a acabar mal no vais a acabar sentido. muy mal vuestra vida sexual y sentimental ha cambiado desde que vivís juntos en qué aspecto sí eh, sí. sentimental. Ahora tenemos mucho menos enfado, mucho más confianza y mucho porque más. Porque las redes sociales y todo eso se malinterpretan mucho las cosas. Los mensajes. Y en relaciones sexuales, pues también a peor, a peor diría yo, porque lo hacemos menos. Cuando vivíamos con nuestros padres, pues las cana se acumulan y cuando le ves es como guau. Y aquí estamos constantemente Nosotros juntos. Última pregunta. ¿Cómo os sentís ahora mismo? Es decir, en este momento de vuestra relación, en este momento de nuestra relación, nos sentimos muy felices, muy a gusto, muy contentos. Y hasta aquí el <risa> Y nada, que estamos de puta madre Viviendo cada día como si fuese el último Nos gustaría vivir un poquito más, la verdad Nos gustaría como hacer más viajes, que es lo que más nos gustaba hacer tiempo juntos tiempo. Pero también nos falta un poco de organización a la hora de, de Venga, si tú haces directo a esta hora, yo voy a hacer esto Cuando no hagas directo, vamos a aprovecharlo para hacer esta si cosa Tenemos tarde. un poco, pero claro, es que Vamos, mudanza, nos adaptamos Y de repente viene otra mudanza, nos Y... Por eso estamos buscando un poquito eso. Por eso no caemos en la monotonía. Y muchas cosas más que veréis en el próximo vídeo que suba con él de tips de parejas. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad 25.000 likes que no va a llegar para un preguntas y respuestas más 18. Y que espero que os haya gustado un montón. Y que dentro de poco esta señorita aquí cuando se saque el carnet va a tener tweets. Eso. Así que lo podréis ver aparte de los vídeos en directo. Ya os he ido avisando y contando cositas. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Os queremos un montón. Y... ¡Chao, chao! chao, chao. ま